¿Qué te pasa? No sé. Ya no sé qué hacer. Ni qué pensar. Ni qué decir. Ni cómo actuar, ni cómo seguir. No sé orientarme ni hacia dónde le voy. No sé si levantarme o qué Ya no sé qué hacer, si dejarme arrastrar o luchar, si ser como siempre, o cambiar. No sé si huir o quedarme aquí, y si hago lo primero, no sé cuál es la buena dirección. No sé cuál es el camino correcto, ni cuál es mi función. No sé si veo todo en blanco y negro o si sigo viendo color. No sé ni dónde me encuentro, ni las opciones que tengo. No sé cómo superarme y cómo vencer al miedo. No sé qué hacer si me levanto, o si me quedo en el suelo. No sé si los sentimientos reales son los de fuera, o los de dentro, ni si esto es una máscara, o si es mi rostro de verdad. No sé si arrepentirme, o si estar orgullosa de mis decisiones. No sé aprender de mis errores. No veo las consecuencias, no logro aguantar la tormenta. No soy capaz de esperar a que pare y a la vez solo sé quedar inquieta. No confío ni en la suerte ni en el esfuerzo. No confío ni en mí misma, ni en mi yo pasado, futuro o presente. No sé si está oscuro o si mis ojos están cerrados. Si es por demasiado ruido por un silencio que me hace daño. Ni, si me quemo, si me estoy quemando, no sé qué es lo que ha fallado. No sé cómo alcanzaré mi sueño ni cómo reencantarme. No sé, es, es como que no sé que si al mirar al cielo encontraré nubes o un sol brillante. Pero sé que estoy asustada. Estoy asustada de todo lo que tengo delante. De la confianza depositada en mí. Pánico de tropezar, caerme y no tener las fuerzas para volver a levantarme. Terror. susurra de forma traicionera que todos mis logros no valen una mierda. Detesto no saber afrontar mis problemas y solo esquivarlos o apoyarme a nadie para superarlos. Paraliza tu imposibilidad y tu amor de olvidar el significado de amistad y nunca descubrir el de amor. De ser yo misma y a la vez. Mirarme el espejo y en el reflejo, descubrir que no soy yo.